Mira, mamá. No, mamá. No, mamá. Mamá. Mamá. No. Mamá. Byron. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Así tenéis que decir! ¡Ya fue! ¡Va, ¡Mamá! ¡Mamá! Anticipado, constantemente, y termina siendo... Salud, ¿te ¡Mamita! Pyron, de ¡Mamita! ¡Payron! ¡Payron! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Sabes a quién le está sacando el celular? Sí.